El doctor Ramón Morissetti, director provincial de Salud Pública, expresó este lunes que ese sector aportó la logística necesaria para que los hospitales y el personal que laboró en el pasado feriado Semana Santa respondiera satisfactoriamente a las emergencias que se presentaron. Bueno, como ustedes saben, Salud Pública durante toda una semana, en el caso de Semana Santa, estuvo inmerso, en lo que es el componente preventivo acompañando a los organismos que tienen que ver con la prevención en este caso de muerte por accidente de tránsito, prevención de, también de accidente de tránsito en general y lógicamente tuvimos integrado, de, de, podríamos decir desde el lunes y ya el miércoles estábamos haciendo calentamiento el jueves, viernes, sábados acompañando a esos organismos pero sobre todo en la parte que tiene que ver con los servicios a través de la dirección regional, que ya ahí es, la dirige el doctor Garabó, conjuntamente con el servicio asistencial en los hospitales, eh, se mantuvieron eh, alerta y preparados, eh, sobre todo con lo que es medicamentos, personal, eh, se reforzó el personal de atención, eh, para en caso de que se presentase cualquier situación, eh, realmente mitigarlo. Morissetti además informó sobre la apertura de la jornada de vacunación de las Américas en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este miércoles eh, nosotros tenemos en la unidad de atención primaria de Víctor Valle lo que es la apertura de la jornada de vacunación de las Américas. Todas las Américas en abril realizan la jornada de vacunación y en este caso se van a vacunar a contra la poliomielitis, eh, casa por casa, a los niños menores de 3 años, desde 3 meses hasta 3 años de edad, y contra el neumotrece, neum, que son 13 agentes bacterianos que vas a prevenir con esta sola vacuna, a los niños también desde 12 meses hasta tres años de edad. Así que invitamos a la población a que lo apoyen. El neumococo se va a aplicar en los puestos fijos de vacunación y en algunas zonas donde eh, por difícil acceso entonces serán también con puestos móviles. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.